Un saludo para todos, en este tutorial vamos a ver cómo descargar e instalar la plataforma de trading profesional MetaTrader 4. Eh, esta es la plataforma, pero más adelante en otro tutorial vamos a ver también cómo organizarla para que sea más cómodo de trabajarla, pues porque así bien quita mucho espacio pues están todos estos, estos cuadros, entonces vamos a, a organizar el espacio de trabajo inicialmente vamos a ingresar a el vínculo que les dejo ahí en el video, que los lleva a esta parte, en el cual rellenamos todos los campos, yo voy a rellenar pues con cualquier cosa para no hacer muy largo el video y aparte de eso yo ya tengo cuenta entonces me toca poner datos diferentes. esperamos bueno completamos acá país dirección poner cualquier cosa seguimos llenando acá en datos de cuenta de trading le decimos que micro que son cuentas más pequeñas acá cantidad de la inversión de 5 a 20 mil moneda base dólar apalancamiento 1 en 888 eso se les explico más adelante para qué sirve es para que no les vaya a hacer un llamado de margen y les deje operar la totalidad de la cuenta acá yo siempre recomiendo que se vayan por el mínimo igual pues como a, a nadie le interesa cuánto cuántos son los ingresos Digámosle acá todo que sí. Acá le ponen cualquier contraseña y le seleccionan todo esto. Se me olvidó poner la fecha. Le van a abrir cuenta real. Recuerden, en esta plataforma, una vez se registren, les van a regalar 30 dólares de depósito. Los 30 dólares son reales, pero se los, se los validan únicamente cuando ustedes confirmen. Pues que confirmen con la, enviando la cédula. Acá se las piden, miren. Acceda al área de usuario y reclame su bono, pero deben primero enviar. Eh, deben enviar los documentos de identificación, o sea, una fotocopia de la cédula O la, el, el ID, pues, donde estén ubicados Y eh, algo que confirme la dirección de correspondencia Es decir, la misma que ustedes escribieron ahí, se la deben confirmar Ustedes envían un, un certificado, por ejemplo, de los servicios públicos o del celular Donde aparezca la, la misma dirección Entonces ya procedemos a descargar la plataforma de todas maneras les van a dejar descargar la plataforma sin problema pero únicamente les validan les dan el bono de 30 dólares cuando confirmen todos los el papeleo pues lo que les digo verifiquen pues su identidad ahí ya me llegó un correo entonces me llega con este número de cuenta que es con la que vamos a descargar la plataforma Acá pues miren, me salió plataformas. Descargan la que necesiten, si es PC o Mac. Miren, para iPhone, Android, iPad y Tablet. En este caso la vamos a descargar para PC. Decimos que sí, que descargue. Descárguela ahí. Ya la tenemos, la abrimos. Ejecutar. le damos siguiente esperamos ahí esta página la cerramos porque eso es pues lo de la página de mql5 que son los desarrolladores pues de la plataforma acá ya nos terminó de instalar le damos siguiente, finalizar y listo ya se nos abre la plataforma, obviamente nos va a aparecer en ceros porque no hemos validado la, la cuenta. Acá no nos pidió datos y es porque yo ya estaba registrado. Normalmente a ustedes les descarga y, le, y les sale un cuadro donde les pide un servidor, algo como esto. Algo como esto. Ustedes simplemente lo cancelan, le dan cancelar y ya les va a aparecer este cuadro donde dice o si no les aparece le dicen acá login to trade account entonces acá ya ponen sus datos, estos son los datos míos esto es lo que les llega al correo, este número mírenlo acá, es este mismo es este mismo una vez que terminan de registrarse les aparece este, este número viene siendo este, mírenlo acá entonces ese correo ese número, perdón, lo ponen acá con su, con su password y ya se loguean cuando esto les aparezca en verde es porque ya están logueados y ese ruido, es ese sonido es característico, ya saben ahí ya quedaron logueados y en un próximo tutorial vamos a ver cómo organizar esto para ganarle espacio a este, valga la redundancia al espacio de trabajo, que nos quede más amplio y más cómodo para poder analizar el mercado.